En este vídeo vamos a demostrar que si A, B y C son números reales, de manera que A es menor o igual que B, entonces si sumamos el número C a ambos lados de la desigualdad, la desigualdad se mantiene, o en pocas palabras, que vamos a demostrar la monotonía de la suma por la izquierda y lo haremos Escribiendo las demostraciones en Lean y veremos siete demostraciones distintas. Vamos por el principio. En primer lugar, importamos la librería que contiene la teoría de los números reales. A la teoría la importamos aquí. ahí. Bueno, a continuación, declaramos que A, B y C van a ser números reales. Recuerdo forma de escribir R, es barra, R mayúscula, y primero hay que enunciar el teorema. En el teorema tenemos como hipótesis que A es menor o igual que B. Esta es la hipótesis que hemos escrito en este lugar. Y además le hemos asignado una etiqueta, la etiqueta H -A b Separando las hipótesis de la conclusión por los dos puntos, la conclusión, que, la conclusión es que c más a tiene que ser menor o igual que c más b. Aquí también. Bueno, y otra cosa también de escritura, pues recordad, ¿cómo se escribe el menor o igual? Pues se escribe la barra, el menor y el igual, y ya se transforma automáticamente en el símbolo de menor o igual. Bueno, pues vamos a empezar la demostración y en esta demostración pues vamos a utilizar lemas auxiliares que están en la librería, en la librería de Lea. Pero vamos a hacerlo primero con más detalle y después iremos quitando detalle hasta dejarlo totalmente automático o con la, que, o con la demostración propiamente dicha de Lea. Primero vamos a utilizar este lema. Veamos. ¿Yo qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que c más a es menor o igual que c más b. Pero, si lo pasamos todo a la izquierda, en realidad, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Pues lo que tendría que demostrar es que c más b menos c más a es mayor o igual que cero. En fin, hay una preferencia en Lean por escribir por menor o igual que en lugar de mayor o igual. Bueno. ¿Y cuál es el lema que me permite esa equivalencia? Pues hay un lema que es sub, en fin, sub de sustracción y no negativo. Los nombres siempre son mnemotécnicos, eh, más o menos es lo que me está diciendo cuando una sustracción, cuando una diferencia va a ser no negativa. Lo que me está diciendo es que decir que a menos b es mayor o igual que cero es equivalente a decir que b es menor o igual. Eso es lo que quiero hacer porque utiliza... Porque si yo aplico este, esta equivalencia de derecha a izquierda, escribo igual que eh, eh, una, una igualdad de izquierda, de derecha a izquierda, entonces ¿qué es lo que tendría que demostrar? Pues lo que tendría que demostrar, como decía antes, que c más b menos c más a es mayor o igual que cero. Pero aquí, en fin, también una pregunta y dos respuestas. Los lemas en Lean, pues tiene ese estilo de nomenclatura que hace que sean fáciles de localizar. Pero además es que el entorno, tanto EMA o cualquiera de los otros entornos, nos facilita buscarlo. Es decir, si yo hubiese querido escribir esto, digo, bueno, lo que está claro es que esto tiene que ver con la sustracción. Ahora le pongo una raya, pues, sustracción y algo más. Si yo le doy a mayúscula y la tecla de espacio, pues me enseña lemas que son sub-algo, sustracción con algo. En fin, si voy analizando los que tengo, eh, sustracción no negativo, este es el que quiero, precisamente, porque este lema, que me dice? que demostrar que b es menor o igual que a es equivalente a demostrar que a menos b es mayor o igual que 0. bueno, pues le doy a la tecla de enter y ya lo tengo y cuando lo aplique la conclusión aquí que era que c menos a tenía que ser menor o igual que c más b cuando la aplica, ¿qué es lo que ¿en qué ha transformado la conclusión? que las Suma de 6B menos la suma de 6A tiene que ser mayor o igual que cero, Es decir, la parte izquierda del lema. ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho aquí. Eh, pero también lo hemos hecho dentro de, de Ema. Pero si me voy a, al navegador, un sitio muy interesante es el sitio donde está. La documentación de Matlid, la librería matemática de Lea. ¿Vale? Aquí está la documentación. En fin. Y puedo buscar. Si empiezo a escribir sub algo, bueno, empieza a buscar. Y aquí, igual que vimos dentro de m, pues hay distintas cosas. No solo es que empiezas con sub, sino que. Y la que queríamos era esta. Sub no en eje. Bueno, pues aquí está. Este es el teorema que queremos. Que b menos es menor o igual que a es equivalente a que a menos b es mayor o igual que 0. Bueno, ahí está el teorema dónde está y es una forma fácil de moverse por toda la documentación. Bueno, continuamos con nuestra prueba. Ya hemos reducido a demostrar que el. Hemos reducido el c más a menor o igual que c más b, lo hemos reducido con esta reescritura, que la he hecho de, izquierda, de derecha a izquierda, a esta otra. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Hombre, Pues si hacemos la recta c más b menos c más a, esto es lo mismo que b menos a, pero hay que demostrarlo. Una vez que lo tengas, ya está. Eso sería como un resultado intermedio. Y por eso lo uso con, eh, se tiene, se tiene este resultado. ¿Qué es lo que se tiene? Que c más b menos c más a es lo mismo que b menos a. Este se tiene, ¿qué provoca en, en el sistema? Esta táctica, bueno, pues hace dos cosas. Dice, vale, podrás usarlo. Aquí veis que ya he añadido h, este de aquí, la añadió como hipótesis. Y la conclusión sigue siendo la misma. Dice, pero antes de usarla, hay que demostrarla. ¿Vale? Entonces, me da dos objetivos. Uno, demostrar el lema auxiliar. Dos, poder utilizar el lema auxiliar. Para no meterme en detalle, y estos son estos dos casos, estos dos objetivos, el primero que tengo que demostrar es esta igualdad. No me voy a meter en detalle y decir, bueno, eso simplemente son propiedades de anillo. Entonces, utilizo la táctica de anillo y con esa resuelto. Ya hemos resuelto el primer objetivo. Nos queda el segundo. En el segundo objetivo ya dispongo del lema auxiliar, que se llama H y tengo que demostrar esta desigualdad. Bien, mirad. Si utilizo como reescritura h, ¿qué va a ser? Pues esta parte de aquí, que es la parte izquierda de h, la va a sustituir por la parte derecha. Luego, cuando reescriba con h, la conclusión en qué se va a transformar? Reescribo y la conclusión es b menos a, a sustituir a la parte izquierda por la parte derecha. Si vuelvo a aplicar el mismo lema anterior, este lema de quien me decía, que algo era que cero era menor o igual que a menos b sí solo si sí. b menor o igual que a si lo vuelvo a aplicar ahora de izquierda a derecha ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo pasar el a a la izquierda? luego eso va a ser lo que tengo que demostrar es que a es menor o igual que b pero a menor o igual que b es, está en las hipótesis con exactamente la hipótesis h a b, pues les digo Aplica exactamente la hipótesis HB, ya ha demostrado el segundo caso y ya hemos demostrado completo el teorema. Fíjate que aquí dos ideas. La, la, ha sido la idea clave de introducir ese lema y segundo, vamos, aplicar ese lema y me introducir este lema auxiliar. Vamos a ver. Eh, mira, que he escrito de mano. Esto se puede. Esta demostración, ¿la podemos simplificar? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver otra forma de hacerlo. Esta demostración, ya digo que es muy de táctica, la podemos hacer de una forma más legible. Bueno, en lugar de usar estas tácticas, usar un cálculo de desigualdades. Es mucho más habitual en matemáticas. ¿Cómo lo puedes hacer? Veamos. El primer paso lo mismo. El primer paso no hay diferencia. Pero ahora lo que tengo es que demostrar esta desigualdad. ¿Cómo lo puedo hacer? Hombre, pues puedo hacer una cadena empezando en el cero, manteniendo las desigualdades y llegar a la parte derecha. Bien, pues vamos a empezar la cadena. Primero, yo sé que 0 es menor o igual que b menos a. ¿Por qué? Hombre, lo sé por, eh, por la hipótesis HAB. Pero bueno, por la hipótesis HB y algo más, es decir, estoy utilizando esta táctica, que eh, <coughs> otra vez la táctica que hemos utilizado tantas veces, pero escribiéndola el MPR, lo que está diciendo es de derecha a izquierda y aplicándoselo a la hipótesis HB. De todas formas, esto que había escrito, podemos cuando estamos desarrollando la prueba pedirle ayuda al sistema es decir, dime cómo puedo demostrar esto y el sistema me dice pues lo que tiene que hacer es exactamente esto bueno, pues eso es lo que había escrito exactamente aplicar ese lengua. lo vuelvo a dejar como estaba y aquí y b menos a eso es menor o igual b menos a es lo mismo que c más b menos c menos a ¿Cómo? Otra vez. Fijarse que esto también lo puedo hacer. Que el sistema me ayude a buscar el lema. Se lo está pensando. Y ya lo ha encontrado. Dice exactamente con esta lema. Con este lema. Bueno, pues lo voy a poner como me lo ha dicho. Fijarse. ¿Qué es lo que me ha dicho? Hombre, me ha dicho que va a usar este lema. Mirad que cuando me pongo encima, o se lo pregunto, ya me dice de qué va el lema, el lema que me está diciendo, lo hace siempre lo más general. Pues que C más A menos C más B es igual a, a menos B. Bien, como yo lo quiero demostrar, a igualdad en sentido contrario, fijarse que B menos A, por eso es por lo que se pone por lo que dice que se ponga el simétrico, para que le dé la vuelta a los términos de la igualdad. Y esta igualdad, aquí, ¿a quién se lo tiene que... ¿Quién tiene que ser aquí el A? El A era el segundo, luego el A quién es? B. ¿Quién tenía que ser el B? ¿B quién era? El que está aquí al final. B es A, por eso aquí es A. ¿Y quién es C? C es el que está el primero, el que está el primero. C coincide con el C, ¿vale? Esta, digamos, es una prueba más legible dándole todos los detalles, aunque nos haya, ya se lo hemos dado, aunque lean nos haya ayudado a encontrar los lemas que necesitamos. ¿Se puede simplificar la segunda demostración? Vamos a ver que sí. ¿Por qué? Por una cosa que ya hemos dicho más de una vez, decir, fijarse que lo que hay que poner después de los dos puntos son términos de prueba. Cuando yo escribo por algo, el por, este de aquí, lo que le está diciendo a Lea, al fin de cuentas, es que construya el término de prueba. Pero si lo que va a construir es exactamente un, un término de prueba, esto me lo puedo ahorrar, porque construye la prueba correspondiente a exactamente este término. Bueno, pues quito el por exactamente, y mirad que la diferencia entre la demostración segunda y la demostración tercera es igual, pero ya no exactamente, no son necesarios. Es un poquito más corta, pero conceptualmente es importante. Recordad, el POR es, construye el término de pruebas. Si va a construir algo que ya lo tengo, pues no lo tengo que construir para destruir. Bien, ¿se puede seguir simplificando? Vamos a ver que sí. Vamos a la cuarta prueba. Mirad, el primer paso es lo mismo y en dónde, ¿dónde está la diferencia? Pues que el segundo paso, en lugar de tanta, tanto detalle, de haber bajado, bueno, es al fin de cuentas, como vimos en una de las demostraciones anteriores, es simplemente la táctica de anillo. Bien, es bueno, más concreta la tercera que la cuarta, pero bueno, la cuarta es un poquito más automática porque ahí le aplica, le deja al sistema que aplique las reglas de, de anillo. ¿Se puede seguir simplificando la demostración? Vamos a la quinta. mira en la quinta demostración lo que estoy usando el primer paso igual, pero una vez que tengo ese primer paso le digo al sistema, aplica la táctica de simplificación. ¿Qué significa la táctica de simplificación? Bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, pero lo repito. El sistema dispone de una base de conocimiento, de reglas para simplificar y un mecanismo para aplicar esas reglas de simplificación. Pues aquí lo que estoy diciendo es, coge el objetivo que tiene y simplifícalo con las reglas que tienen tu base de conocimiento. Si le digo que lo simplifique, cuando lo ejecuta, Mira que lo que ha hecho es en lugar de esta desigualdad hace la simplificación y me queda a menor igual que b, pero a menor igual que b es exactamente la hipótesis H a b. ¿Vale? Mira que aquí ya se están ocultando detalles, pero nos volvemos a plantear, se puede todavía simplificar más las pruebas Sí, porque lo que le puedo decir, es, coge la base de conocimiento que tiene. A esa base de conocimiento, añádele también la hipótesis AB y simplifica. Bueno, veis que ahora, en lugar de primero simplificar y después, exactamente, simplifica con todo lo que tiene, incluyendo la hipótesis AB. Bueno, pues ya he hecho la demostración en un paso, ha quedado completo. Pero ya que estamos con simplificación, la regla de su no-NG también está en sus bases de conocimiento. Entonces, podemos todavía simplificar más. Nos quedaría ya esta prueba, la séptima prueba, que es un poquito más corta. Bueno, pero si vamos a hacer un begin en con un único paso, esto lo podemos escribir por sí. Y ya queda la prueba mucho más Simple, simplemente aplica simplificación con la hipótesis. Se acabó. Bueno, veis que en esta sucesión de estas ocho pruebas, bueno, pues hemos ido a hacer esto. Ahora voy a hacer otro, otra vía. Voy a empezar a abrir otra vía. ¿Veis? Como subí las montañas, vamos a abrir una nueva vía. Y es, eh? voy a empezar desde el principio, no en un paso, sino desde el principio, y le voy a preguntar sistema. ¿Qué ayuda me da para demostrar? Se lo pregunto. Y me dice, usa exactamente esta regla. Suma menor o igual, suma izquierda, aplicada a H, a B y C. Bueno, le hago caso. Como es exactamente una, bueno, pues solo puedo simplificar. Quito esto. Y eso es lo que he escrito aquí. Lo que me ha dicho esa sugerencia. Pero vamos a ver. ¿Qué significa esta regla? ADD, LE, ADD, LEF. A ver, vamos a ver por qué le han puesto ese nombre que en principio puede ser crítico. Dice ADD es de suma, de la adición. LE menor o igual. La suma es menor o igual cuando le sumo algo a la izquierda. Efectivamente, esta suma es menor o igual cuando le estoy sumando sea a la izquierda, pero fijarse que ese es exactamente el lema que estábamos demostrando. Lo que pasa es que ese lema ya lo tiene demostrado en sus librerías el sistema con este nombre. Vamos, lo tiene demostrado un poco más general, solo para los números reales. Pero en el lema, ¿qué es lo que dice? El lema tiene una hipótesis que es A menor igual que B. Claro, esa hipótesis es lo que hemos llamado HAB. Y para todo C. El para todo C, aunque sea adelantado el acontecimiento, le tenemos que dar un valor concreto a ese C. ¿Qué que C es el que estamos sumando? Este. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de C hubiese puesto D? Bueno, pues primero, va a pasar dos cosas. Si aquí pongo D, pues la demostración, primero, se está quejando aquí. Porque dice... ¿D? ¿Y quién es D? Bueno, vamos a darle pista. Decirle, vale, D de, también es un número real. Bueno, esa ya le ha pasado. Pero cuando llega aquí, me da un problema porque dice que le estoy diciendo que sume con C. Y C no sabe quién es. Hombre, claro, porque aquí el que tenía con quién tiene que sumar, la suma la estoy haciendo... Con D. Está claro, ¿no? Es decir, ¿por qué era con D? Hombre, porque era para todo D, para cualquier cosa que le suma a la izquierda. Fin. Bueno, vamos a hacer... Fin. Esta vía era eh, lo del sabio inglés. Eh. Bueno, usa el lema que ya está demostrado que es exactamente lo mismo que está haciendo. Bien, si no queremos llegar al nombre del lema, siempre tenemos... Otra vía, en lugar de que él busque en la librería, es dame pista. Si le pido pistas, me dice, bueno, pues lo puede intentar de estas maneras. Me voy a fijar en la segunda y la tercera. La segunda, ¿qué es lo que me está diciendo? Utiliza aritmética lineal. Um, bueno, efectivamente, usando aritmética lineal, esto es trivial. Y la otra línea que siempre me dijo es por, por la fórmula automática, que lo incluye. Y con eso, con el Fini, pues finaliza esta exposición de demostraciones de un hecho elemental de la aritmética de los números reales, como siempre. Este lema eh, parte eh, de, está en el repositorio del DAO, lo tenía aquí en GitHub, y podéis verlo también en el libro. En el libro, esto está en la parte de ejercicio. Eh, y el ejercicio que hemos estado haciendo. Bueno, aquí. Vale. Eh, Llegaré. Este es el que hemos estado haciendo. Bueno, voy a poner un poquito más grande. Este es lo que hemos estado haciendo. No, este no era. Mejor lo hago en el libro. Vale. Mejor lo hago eh, en el libro no, no está, mejor lo hago en el repositorio en el repositorio, estos están en los ejercicios el ejercicio que hemos hecho que es el de monotonía de la suma por la izquierda aquí tenéis el código con los comentarios, escribiendo los comentarios de lo, de lo eh, que iba haciendo durante el vídeo y también un enlace si lo queréis probar Dentro de Lea, como siempre, primero, eh, a ver, vaya, aquí ha dado un error. Bueno, lo pondré en este momento, no, no está. Pero al final lo pondré ahora mismo en el enlace. Bien, y con eso termina la exposición.